Y gracias eh, Carolina y gracias a los demás, Francis, a Fulvio, donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Eh, miren, Fumilando. ¿eh? eh, ¿eh? Fumigando, <risa> <risa> buena fumigada entonces, Hay que los, los fumadores de, de tabaco, de cigarro, se dicen entre sí eh, cuando tienen un cigarro buena bocanada? Pues la idea sí. es eso, ¿no? Pues miren, eh, eh, la verdad es que esta pandemia ha hecho florecer algunos negocios y, y, y, y a todos los niveles. Uno de los negocios que no se menciona, pero que ha florecido bastante en este tiempo, ha, ha sido el negocio del sexo vía webcam. O sea, vía cámara, cámara web. Así mismo ah. es. Sí. <risa> para, para que lo sepas. Para que lo sepas. Los negocios... El, eh, los servicios, servicios a todos los niveles de sexo eh, por vía de, de, de, de internet han progresado mira sí. hay, un hay un estudio de mercado de una compañía que se llama Skype Private o eh, Cielo Privado ¿no? en, si, los, si, se, si lo traducimos una plataforma online que conecta a estudios y modelos de webcam para adultos con los clientes en Rumanía hay entre mil y mil modelos que ofrecen su servicio por video. Ya eso es solo en un país. Eso quiere decir que la cantidad que hay... Y yo le voy a poner a ustedes una, una, una tareita. Eh, chequense la parte de video de Facebook para que ustedes vean cómo han aumentado los videos pícaros, los videos eh, sexy con cierto matiz sexual... En la plataforma Facebook, que es una plataforma abierta que también tiene su cuidado, que te pueden cerrar la cuenta si, si tú te, te pasas, pero hay videos que son muy fuertes. Entonces, eh, para que usted vea lo que son las cosas de, de, de la vida, ¿no? Todo pero progreso. está rezando, no? ¿Eh? está rezando? amado no, no, Porque ven acá el ser humano no es en blanco y negro, no es. El, el, ser, el ser humano es una, es una entidad amalgámica de muchos colores. ¿Y cuál, es, eh, eh, ¿cuál página en específico tú tienes recomendado? Eh, yo le voy a mandar, el, te lo voy a mandar al teléfono de. No, es, es de al teléfono, al WhatsApp de Viander, yo te lo voy a. <risa> una, una lista, una lista que una tengo, listica. <risa> una listica que tengo. Señores, eh, señores, eh, eh, ustedes están relajando, pero en realidad, piense hasta dónde, hasta dónde eso, miren, este Ahí muchacho la, de aquí, la raza humana, sí, mira, este muchacho de aquí, este, eh, cómo se llama, Don Miguelo, creó todo un, un boom alrededor de una cuenta de internet que él tiene eh, eh, creo que su cuenta es eh, eh, eh, en Instagram, Instagram en Instagram en su, página de, en su página de Instagram exactamente, y él creó, ha creado un boom que cada noche este muchacho tenía 4 500 y seiscientos mil espectadores, óyeme qué programa de televisión no quisiera tener 500 o seiscientos mil espectadores seguros, porque tú lo ves ahí tuve la cantidad, entonces, y eso es precisamente a través del sexo, es vendiendo, ¿no? el, el, el sexo, por eso él le decía a veces a la participante, no me enseñe eso, que me cierran la página, <ríe> porque había algunas que se pasaban, tú sabes, pero bueno, esa es la vida, los seres humanos tienen un emprendurismo ...natural, normal, digamos, que a todo en, en, a todas las cosas le saca algún tipo de beneficio, algún tipo de provecho. Yo no dudo que ese millón de pesos que él aportó al, al problema, de la, a la pandemia, al mil eh, pesos a cada provincia que, que aportó... ...haya sido producto de lo que le pagaron, porque esas empresas pagan por view, eh, de lo que le pagaron en dólares, o una parte de eso por eh, su programa que llevaba mucha gente, muchos espectadores cada cada noche. Bueno, esa es una de, la, eh, de las cosas que quería compartir con ustedes. Eh, otra cosa es que en Puerto Plata se está eh, ampliando el cordón sanitario. Oigan la información. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó que la implementación de un cordón sanitario que se está eh, eh, ejecutando en la provincia de Puerto Plata por un periodo de siete días revisable ha sido renovado por otra semana. Cumplida la semana de cuarentena impuesta en esta ciudad, se ha decidido renovarla por una semana adicional. Por tanto, todas las medidas ya en marcha para impedir el crecimiento de los contagios se mantendrán vigente hasta el próximo lunes, día 11 de mayo, a las 6 de la mañana, dijo el ministro. Las medidas eh, vienen a cuento porque en Puerto Plata ha aumentado el, el contagio. Y eso, en gran medida, se debe <coughs> probablemente a lo que ha ocurrido con el tema del peregrino. Bien, hay una situación, hay una situación acá. Eh, en definitiva, a veces uno... La gente a veces... Eh, eh, tiene la creencia de que si pone todo en manos de Dios, eh, las cosas se le van a resolver. Y hay una, yo recuerdo que mi abuela siempre decía, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Lo que quiere decir que tú tienes que entender que una cosa son las cosas de los hombres y otra cosa son las cosas de la divinidad, a que tú sigues, en este caso, a Jesucristo, a Dios, a esa, a esa Trinidad. El Espíritu Santo, el, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo, que es una cuestión teológica que no nos podemos meter en ella porque no acabamos hoy. Pero bueno, el asunto es ese. El asunto es que eso indudablemente, ese desparpajo, ese desparpajo de confianza de la creencia o de mal usar la creencia, indudablemente que es lo que ha provocado eso que pasó en Puerto Plata. Y ojalá que la gente entienda Ojalá que la gente entienda que el mismo Jesucristo en su momento dijo en el templo bravo, molesto, parecía como que había nacido aquí en San Francisco, porque estaba bien bravo, con un látigo en la mano, dando juguetazos a todo el mundo, dijo al, al César lo del César. Es decir, tú no puedes mezclar las cosas de los hombres con las cosas divinas, porque hay una situación. Esto es la realidad. El asunto de la creencia tiene mucho que ver con la fe. Tú tienes que creer, para tú creer, tú tienes que partir de creer sin averiguar mucho. Entonces, en definitiva, la gente tiene que, que, ver, que verlo en esos matices para que sepa cuándo tiene que asumir la situación por la que atraviesa con fe, pero cuándo tiene que verla desde el punto de vista material, desde el punto de vista real, para evitar las consecuencias de esa eh, falsa religiosidad en un momento dado no digo, no estoy hablando de falsedad de la religión sino falsa religiosidad de aquel que cree que todo lo va a resolver con Dios si no es así, tú tienes obligatoriamente que poner de tu parte yo, yo siempre he pensado que la idea de Dios es más bien la idea de una fuerza interior que, tiene, que lleva consigo cada ser humano Dios está concentrado en ese, en esa fuerza. Por eso, cuando la gente pide con fe, se levanta, pero se levanta porque tiene una fuerza interior. Que le, llámale Dios, llámale Jesucristo, llámale Espíritu, lo que tú quieras, pero indudablemente que es, eso es lo que, lo que ocurre en los seres humanos cuando se ve acorralado en una situación y pide con fe. Esa, eso es lo que pasa, que esa fuerza se pone de manifiesto. Eh, pienso que lo que pasó en Puerto Plata tiene que ser un ejemplo para nosotros y para todo el que anda en la calle y a veces usted lo ve que se baja la mascarilla y se la pone aquí en la barbilla como si fuera un adorno, porque en realidad eso no viene para adornarte, eso viene para protegerte de morir. Eh,